Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a World Thunder, escenario bosque de Jürgen Tanques rusos con un BR de 6.3 y tres zonitas por conquistar saliendo justo desde la zona derecha o la zona este del escenario Como es normal, rápidamente todo el mundo, a toda Bastilla va por la zona B Nuestros adversarios, los tanques enemigos, iban a por A y aquí, como siempre, este escenario, la clave es mantenerse. Si mantienes C, poco a poco vas avanzando y te vas haciendo con la partida. Ojo, este escenario es muy, muy campero. <ríe> es muy campero. Esto por la parte nuestra de la derecha, estás en alto esos árboles ¿no? es un bosque muy frondoso pero antes pues venga vamos a tomar la zona B venga colega me estás esperando me miedo entrar solito venga ya estamos tomando B y si no por la parte de allá abajo también te expones bastante aunque es más difícil acertar ya tienes que estar más al borde de la carretera o a la izquierda pero desde ahí arriba venga zona capturada desde ahí arriba desde la zona de la derecha es más fácil que te acierten pues están en un, un plano más elevado bueno, eh, aquí ya es cuestión de suerte, venga, aquí es cualquier esquina, giras, te encuentras, uno, dos, tres, ojo a ninguno, y eh, nada, es una suerte, mucho ojo, vamos a por C, ya, no, no ser el primero, venga, un tanque pesado que sale de ahí, ya lo estaban marcando, Los eh, compis de lejos lo ven, y bueno, ahí, estamos aquí, 100 metros, a ver, ah, tenemos compañía, ahí está, empezamos un panther, Venga, 300 metros, venga esa marca, ahí está bien Venga, el tío dispara Venga, ahí es seguro Mi compi está ahí delante Venga, vamos a ver, va, me pilla mal momento Venga, vamos a ver, a ver, a ver, bah, rebote bah, Tienes que pillarle bien de lateral Este bicho muchas veces de frente es jodido Sí, rebota el proyectil. venga, vamos a probar Venga, se está girando, parece ser Venga, se oculta, a ver, a ver, a ver, a ver Ahí, perfecto Estupendo, ahí es el sitio para pillarlo Venga, hay más marcas a la derecha Ahí por la carretera, tanques medios Tanque pesado, ¿no? Tanque medio. Vamos a echar un vistazo a esa marca que venía de por ahí. Eh, hay ametralladora. A ver, por ahí se. Ahí, disparo de ametralladora. Venga, 300 metros. Está bien. No vamos a fallar. Trabajo el equipo. Venga, artillería. Eh, por ahí aparecía algo rápido. Un tiger. Vale, lo tengo de frente. Venga. ver eh, Un Panther ¡Ah! Venga, crítico. Ay, un pelín tarde, un pelín tarde. Más hacia adelante y vamos a ver. Venga rápido, gira rápido. Vaya, el Tiger me vio. Ah, si me quedaba detrás del muro, pues nada, ni el Tiger ni el Panther. Solamente uno. Venga, vamos a salir con el Venganza, con el IS2. Este bicho también me encanta. Este me ha dado a mí muy buenas partidas. El problema de los IS, como siempre digo, todos sabéis. Es la depresión bueno, la mayoría de los tanques rusos, hasta que no llegamos a un BR alto de más de 9, pero el problema es el tiempo excesivo de recarga de los IS. Este tiene pues casi 25 segundos de recarga de proyectil, no tiene los 11 o 13 segundos más o menos que tiene el T-3400, y eso es bueno, una gran ventaja si pues este bicho le bajaran por lo menos a la mitad el tiempo de recarga, pues sería una bestia marcaría una diferencia abismal en muchísimas partidas y otra peculiaridad que este tanque a la base de tanto tiempo jugando en tantas partidas pues muchas veces entrando de espaldas tiene mejor blindaje que de frente con el motor, no es la primera vez que lo veo probadlo si alguna vez podéis Venga, si os atrevéis. Venga, de espaldas. Del Al fregado, venga. Tanque pesado ahí pisando A. Estamos delante del enemigo. Vale, vale, vale, vale. Venga, un compañero que cae. Hay algo por ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Venga. Eh, por ahí Podéis ver un cañoncito, un cañoncito. Está justo detrás de los cadáveres. Venga, ahí están marcando mis compañeros. ¿Quién será? Venga, 300 está bien. El tío está pisando B. Venga, está por ahí, está por ahí que es ah, un panther venga eh, ahí, ahí no voy a hacer nada venga un pelín más hacia atrás un pelín, pelín, pelín, pelín, pelín ay, perfecto muy bien, ahí te pillé justo ahí, venga, defensa de bases perfecto, venga, muy bien muy bien, y IS-2 venga, revenge venga, tengo compañía, un IS-1 venga, hemos tomado Hemos tomado, uh, hemos tomado C, pero aquí eh, mi compañero acaba de volar Esa torreta acaba de, acaba de volar Al loro, ese disparo creo que ha venido de la izquierda Vamos a investigar Sí, ahí marcan Eh, un pater, ah, Ahí está El tío nos estaba esperando Bueno, ha ido por mi compañero, a mí no me ha visto Por eso le he pillado Por eso le he pillado, pero ha sido él Posiblemente, bueno, pero había varias marcas de tanques Venga, la iniciativa es nuestra Había varias marcas de tanques medios y tanques pesados Vamos rápidamente a tomar o a retomar nuestra zona B fui el primero en pisarla junto con el compi es el M41 Al principio de la partida, venga, listo, hemos recuperado la zona B La C es nuestra esta partida se está decantando a nuestro favor. Venga, no me voy a ir por en medio de la carretera, ahí cantando felizmente. Esto es un suicidio. Recuerdo hace tiempo cuando podía hacer, ah, podías hacer eso con un mouse, no te paraba nadie, pero bueno, en, al poco tiempo ya el mouse es una presa fácil. Qué pena que este tanque haya caído, como digo yo, en desgracia El mouse de lo que fue a lo que es ahora en World Thunder casi nadie lo usa Es muy lento, es una presa fácil para muchísimos tanques ligeros y tanques medios Que fácilmente a menos de 100 metros lo pueden atravesar Venga, vamos, avanzando ahí, compañero, un antiario está pisando A. Y nosotros por aquí, con mucho cuidadito, vamos avanzando. Tampoco es que podamos avanzar más rápido. Como siempre, mantengo la segunda velocidad. En primera vamos muy lento, en tercera no tienes fuerza, en segunda tienes un buen reprise, aguanto. Venga, vamos despacio. Estamos todo el grueso. Venga, trabajo en equipo. Eso está bien, eso significa que estamos avanzando al loro justo por ahí esa marca allá arriba un campero en b4 ahí está camperito muy bien estupendo ya, nos, nos estamos llevando nos estamos llevando la partida ese campero vuelve a marcar otro allá abajo venga ahí abajo en f entre f2 f3 Vaya, dos camperos uno abajo otro arriba a izquierda o a la derecha no más os guste, venga, cazacarros, hay de frente, cazacarros es un tanque ligero, el de ahí arriba bueno, aquí bastantes casas, va a ser muy difícil venga, no te das que va a ser muy difícil que el tío me vea antiaéreo por ahí por delante, al loro, que por la parte esta del bosquecillo donde termina, el bosque empieza las casas, también es un buen sitio para esperar esperar justo cuando pasas C más o menos a pues, 400 metros por ahí en filas o a 350 en filas a todos los que están pasando como por ejemplo estoy haciendo yo pero bueno hay que arriesgarse esta partida está avanzando bien puede desde el respawn poco poco, poco puedo lanzar la verdad es que por la parte de la derecha es el flanco que está menos cubierto Justo por el bosque Y por ahí nos puede sorprender Pero bueno, vamos Ahí tengo un compic Un tanque ligero Justo en la parte esa del bosquecillo Y vamos a ver Venga, estamos aquí ya ¿Qué ha pasado? Nah, hombre? La hemos perdido Vamos a tomarlo otra vez Venga, ese avión Hay tres tanques pesados Un cazacarros Pisando a... Zacarros a la izquierda, adelante de mi compi, y había otro tanque ligero. 5 o 6 marcas tenemos por ahí. Vamos. Venga, venga, venga, venga. venga. Bien, hemos recuperado a. La hemos perdido y la hemos recuperado. Venga, la victoria está cerquita. Ahí está. Carro sigue insistiendo ahí. Pues otro o es jodido de matar disparos. Eh, por ahí, por ahí he visto algo. Ese cazjarro es posible que sea. Venga, marcamos ahí el sitio. Siempre se marca. Siempre viene bien para todos los compis. Venga, el avión haciendo un buen trabajo. Venga, explosión. teníamos a uno ahí bueno, ya, no, ya nos despreocupamos de la parte izquierda ya, que sea lo que sea No el bote de humo vaya venga eso que es, un cazacarros vamos a ver, rápido, rápido, rápido. ay, perfecto muy bien, era un jazpante Bien, un disparito, vamos a ver ¿qué es eso? un Tiger, oh, rápido escóndete, bueno, más atrás somos bastante rápidos, pues tenemos un Tiger, un Tiger H1 justo ahí, y en la parte esa donde está el humo, tenemos a otro ese sí no lo he visto venga, esa marca el Tiger, venga, el cazacarros está ahí ahí está, ahí lo veo venga, te metes por detrás de la casa, a ver si va ah. Pacto, venga, le he pillado mal. Ah, si hubiera seguido recto, ah, qué pena. Venga, vamos, marca, venga, el tío me dispara, venga, aguanta, tío. Nosotros también le estamos dando el diagonal. Venga, otro avanza por ahí, venga, vamos, vamos, vamos. Venga, estoy reparando, vamos, recarga, repara, venga, tío, aguanta, aguanta, aguanta, venga, vamos. Bien, bien, bien, bien, bien. Venga, ese, ese no me ha visto, pero vaya, tengo, el... ah, no puedo, no puedo hacer nada. Venga, listo, se acabó. Oh. Mejor escuadro, misión cumplida, menos más, porque ya apenas podía mover el, el, la torreta. Se me había quedado, vamos, tiesa. <risa> Venga, vamos a ver. A ver, Gallie, misión cumplida, noveno en el equipo, 36.925. Estupendo, dos zonas capturadas, cuatro críticos, seis impactos, cuatro objetivos, torretes destruidos y la recompensa de Pinado del Baterpa. Seguimos en la investigación del T80B, un 10.0 y nada, esto ha sido todo aquí en la dominación de la batalla del bosque de Jürgen, espero que os haya gustado la partida, dale un buen like si os ha gustado y acordaros abajo, enlace en la caja de los comentarios Discord, escuadrón Ibis y enlaces en Facebook e Instagram pues nada, esto ha sido todo en el bosque de Jürgen y nos vemos en un próximo chao